Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del taller de ortografía A pedido de ustedes eh, He recibido, bueno, muchos mensajes de apoyo Y muchos mensajes pidiendo, por favor, un video sobre hiato y diptongo Así que... ¿Se lo creyeron? No, no he recibido esos, esos mensajes, pero de cualquier manera eh, Voy a hacer este video sobre hiato y diptongo porque creo que es que va a ser útil para ustedes? Entonces, lo primero que vamos a mirar es ese rinconcito del, de la pizarra donde dice V abiertas y V cerradas. Las abiertas son las vocales abiertas, allá arriba, que son A, E, O. Esas son las vocales abiertas y las vocales cerradas son I y U eso hay que tenerlo en cuenta porque si no no vamos a entender nada entonces tenemos las vocales a e i o u y tenemos dentro de las vocales a e i o u tenemos las abiertas que son a e i o y las cerradas que son i y u bien entonces una vez que ya estamos seguros de que aprendimos cuáles son las cerradas y cuáles son las abiertas a veces se le dice fuertes y débiles es mejor decirle cerradas y abiertas ya podemos hablar de hiato y diptongo. Y entonces yo acá copié algo que eh, me parece importante decirlo. Hay dos cosas que quería decir al empezar el video. Esta era la primera, que tenía que ver con que, claro, eh, algunos alumnos cuando yo les, les, les hablo de... Les hablo de las palabras graves, agudas y esdrújulas, quieren aplicar la regla de las palabras graves con estas. Día, María, venía, tía, todavía. Como ven, pues una frase... Que dice, un día María venía de lo de su tía, todavía, sí se, se iría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, que al aplicar la regla de las palabras graves, resulta que no se cumple. Porque, seguro, si se acentúa en la sílaba anterior a la del final, o sea, la penúltima sílaba, ¿m? María, venía, día, tía, todavía, es una palabra grave. Y las palabras graves terminadas en vocal no llevan tilde. Entonces me dicen, pero profe, no debería llevar tilde. Y bueno, no debería llevar tilde por la regla de las palabras graves. Pero esta regla, la regla del diptongo y el hiato, se superpone a las reglas esas. Entonces hay que ponerle tilde porque hay una regla que dice que si tenés una I junto a una A y la I está acentuada... O sea, lleva el, el acento está sobre la i, hay que ponerle tilde. Bueno, y eso es por el hiato y el diptongo. Entonces, bueno, ahora vamos a ver eso, porque evidentemente yo no los puedo dejar así. Eh, eso era lo primero que les quería decir. Les quería decir también que, que bueno, que se viene el, el, también el video sobre, sobre monosílabos, que por supuesto voy a tener que hacer. Y después van a venir otros videos por ejemplo los interrogativos cómo cuándo dónde y vamos a ver este, también el este, qué por ejemplo entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir viendo algunas dificultades que se presentan y no, vamos a ir trabajando y después va a haber una metralleta de dictados no entonces se supone que ustedes una vez que hayan visto muchos mis videos voy a dejar eh, la lista de producción la lista de reproducción abajo en, en el en la descripción del video, y tal vez un, un documento con el dictado o algún dictado más, ustedes siempre miren la descripción del video donde dejo cosas que pueden ser útiles. Bueno, entonces, yo hice una tabla, ¿no? dice, y, y alto... Y, ah, y lo otro que les quería decir antes de seguir, es que eh, he optado por por tomar como, como una especie de, de regla para, todo lo, para todos los videos, este... Las, las siguientes frases Primero eh, El conocimiento es todo uno ¿tá? Segundo No hay niveles Y tercero No hay disciplinas O sea, todo es solo una cosa Entonces, si ustedes piensan que, esto, que estas cosas son demasiado básicas Porque ustedes las saben Y muchos las saben, no miren los videos Después no me paren en los pasillos Y me digan, ay profe, pero eso yo ya lo sabía Eso es asunto suyo pero le aseguro que hay gente que no lo sabe. Y le aseguro que usted mismo se puede sorprender con algunas cosas. Por ejemplo, con la separación en sílabas a veces. Vamos a esto. Entonces, ya estoy diptongo, ¿no? Entonces, acá en, el, en, en, este, en este esquema lo que hice fue poner la definición, ¿no? Una pequeña definición. Acuérdense de que yo en la pizarra, abrevio, a, escribo todo con mayúscula, yo después le pido en los trabajos que no lo hagan. Pero en la pizarra, para que ustedes vean con mayor claridad, lo hago, ¿no? Eh, una definición de hiato, bien cortita. Separación en sílabas diferentes de vocales conjuntas. Y vieron que puse S, diferente, con signo igual tachado. Porque no, no hace falta que yo ponga todo, ¿no? Es como si tomara apuntes. Separación en sílabas diferentes de vocales conjuntas. Eso es el hiato. O sea, se separan, este, a pesar de que hay vocales juntas, se separa en dos sílabas y el diptongo es la unión en la misma sílaba de vocales conjuntas ¿Sí? o sea que se queda pegado en una sola sílaba dos vocales, quedan pegadas dos vocales ¿no? en la misma sílaba bueno, entonces, reglas bueno, reglas ¿Quiénes son, quién, eh, ¿cuándo se cumple esto de hiato? bueno, cuando tenés dos vocales abiertas Acuérdense que las vocales abiertas son todas menos la I y la U, lo que tenían allá arriba. Dos vocales abiertas juntas, A, E y O. O sea que dos vocales abiertas juntas separan, ¿no? Separan, hacen el hiato, separan las sílabas. O, una vocal cerrada más una vocal abierta. Pero con acento en la cerrada. O sea, tiene que haber una cerrada como I con una A. Con acento en la i, ¿no? Como tía, ahí lo tenés. Tenés el hiato, pero el tilde tenés que ponerlo sobre la i, ¿no? Bien. Entonces tenés, son esos dos casos para el hiato. Dos vocales abiertas, como en, en caos. ¿m? Caos. O si no, tenés eh, dos, eh, una vocal cerrada y una abierta. Y, y en ese caso, con acento en la cerrada, ¿no? Tía, venía. Todos estos casos acá son esos casos en los que se separan en sílabas, lo que yo les señalaba hoy. ¿Mm? Se separan en el hiato porque se le pone el tilde sobre la I. Tía, María, Venía, el apellido Díaz, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Bueno. Entonces, abajo, sigo con el hiato. Abajo puse ejemplos, ¿no? Dos vocales abiertas le puse uno. Una vocal cerrada más una abierta con acento en la cerrada, que va con tilde, le puse el 2. Entonces, vemos los ejemplos. Caer, vocal abierta, vocal abierta juntas, generan el hiato. Feo, vocal abierta, vocal abierta, generan el hiato. Reír, vocal abierta, vocal cerrada, acentuada, tilde. Baúl, vocal abierta, vocal cerrada, acentuada, tilde. María... Vocal cerrada acentuada junto a una vocal abierta tilde en la I, y entonces se genera esto eh, en este caso yo quería, yo quería hacerles una, una pequeña aclaración porque imagínense ustedes que eh, imagínense que ustedes tuvieran una amiga que se llama marianela ¿no? pongamos por caso entonces ustedes, como hacemos muchas personas, bueno, yo no lo hago, pero como hacen muchas personas, utilizan eh, un apócope, es decir, una palabra que es el nombre cortado. Entonces, en vez de decirle Marianela, porque les queda muy largo, le dicen María. Pero no, les di, no le dicen María, porque ella no se llama María. Le dicen María porque María es el apócope, ¿no? la palabra cortada de Marianela. Para no decir Marianela, le dicen María. Bueno, si fuera María, sería. La división en sílabas sería María. Entonces, la I no estaría acentuada. ¿No? Esa I, que debería estar acentuada para María, no estaría acentuada. Entonces, si no está acentuada, es María, son dos sílabas. ¿da? Nada más. Y la sílaba tónica es Ma. Y acuérdense de que las graves, si terminan en una vocal, no llevan tilde. Entonces, no llevaría tilde. Bueno. Yo supongo que ustedes a esta altura manejan las reglas de palabras esdrújulas, graves y agudas. Por eso no las estoy repasando ahora. Pero supongo que ustedes ya eso lo manejan. Bueno, ahora vamos con el diptongo. ¿Mm? Diptongo es la unión, en la misma sílaba, como les dije recién, de vocales conjuntas, o sea, vocales pegaditas. Y cuando quedan unidas en una sola sílaba, se dice que se, se le llama diptongo. Bueno, ¿cuándo ocurren? Bueno, con una vocal abierta más una vocal cerrada. Ese es nuestro caso 3 O dos vocales cerradas O sea, cuando se unen la I y la U La U y la i e. Entonces abajo, vamos a ver los casos para entenderlo bien ¿no? Dijimos que es la unión en, en, en una sola sílaba de dos vocales conjuntas Entonces, en Dios, por ejemplo, se une la I y la O La I es cerrada Y la O es abierta no Abierta más cerrada entonces, ¿qué pasa? Se unen en una sola sílaba. Entonces, si vos querés separar en sílabas, eh, la palabra Dios es un monosílabo. Y los monosílabos no llevan tilde, como fue, fui, dio, ¿no? No llevan tilde, salvo en los casos que tenés que diferenciar dos monosílabos que tienen significados distintos. Y ahí se utiliza el tilde diacrítico, que se utiliza para diferenciarlo justamente. Y eso lo vamos a trabajar en el próximo video. Entonces, Dios, monosílabo, sin tilde. Aire. Acá tenés la A junto con la I. Abierta junto con cerrada. ¿Mm? Entonces, decía, una abierta más una cerrada se unen. Aire. ¿Mm? Y fíjense que la I no es la acentuada de I, no es aire, es aire. El acentuada es la A, la abierta. huésped Bueno, acá se une la U con la E. ¿Mm? Y la U es cerrada, y la E es abierta. Una vocal abierta más una cerrada. Ahora, ¿vieron que yo puse el tilde ahí? Lo lleva. ¿Por qué? Porque al ser dos sílabas, huésped, es una palabra grave. Igual que aire. Aire también ya era una palabra grave. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre aire y huésped? Bueno, la diferencia es que aire termina en una vocal. Grave terminada en vocal no lleva tilde. Huésped termina en una, en una consonante que no es ni n. Ni S. Y acuérdense de que las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en vocal N o S. O sea que en todos los casos, las palabras graves llevan tilde, excepto si terminan en N, S o vocal. Entonces este es un caso en el que hay que poner tilde. Es una palabra grave termina en una D, ¿no? Bueno, entonces eso está bien. Ustedes saben que pueden ver el video todas las veces que... que todas las veces. Yo no me canso. Por ser reproducido una y otra vez. Así que pueden verlo todas las veces que quieran. Este, inclusive pueden... Yo dejo siempre en la descripción mi correo electrónico. P pueden preguntarme si quieren. No, no, hay, no hay ningún problema al respecto. Bueno, entonces el cuarto... El número cuatro estaba allá abajo. Dice... Eh, acuérdense que el cuatro era esto, ¿no? De acá arriba. Dos vocales cerradas. Entonces vamos acá abajo. Construido. ¡Pam! Profe, no me diga eso. ¿Cómo construido? Sí, construido. A ver, sepáremelo en sílabas. Sepárelo, usted. Construir. No. Construido. No. Construido. Construido. Son tres sílabas. ¡Ah! ¿Vio que lo iba a sorprender? Construido. Suena horrible, pero es así. Y le voy a explicar por qué. Porque... La U y la I son, dos, eh, son las dos vocales, ¿se acuerdan las dos vocales allá? Las dos cerradas. ¿Mm? Son dos vocales cerradas. Entonces, cuando hay dos vocales cerradas juntas, se juntan en el diptongo. Entonces, construido, mire, mire cuántas consecuencias tiene esto. Construido se separa en sílabas así. Construido. Lo siento. Usted puede protestar, protestar todo lo que quiera Inclusive le va a sonar horrible Esto que está escrito acá al costado Que es construir ¿No? Bueno Sepárenme en sílabas construir Construir Construir Así se, se separan en sílabas ¿Vio? Lo iba a sorprender Y lo la sorprendí Bien, entonces Yo no sé cuántos de ustedes Lo sabían, pero bueno es una sorpresa para muchos. Lo mismo con altruista. Al es altruista. Tres sílabas. Entonces, ¿qué pasa? En estas combinaciones UI, que son muy, es muy común que ponerle tilde, ¿no? Este, construido, fluido, este eh, constituido. No. Combinaciones UI con acentuación en la I. No va tilde, es un gran mito de la humanidad Con la O sí, con la A sí, contraído, corroído Pero construido U I, tilde en la I, no, sáquenselo de la mente, no Bueno, esto ya es el gran titular, ¿no? Me imagino que muchos dijeron, pa, yo le hubiera puesto tilde construido Bueno, entonces ahí ven que ni construido Ni este altruista, ni diurno Llevan tilde en ninguna parte, ¿no? Porque todas son graves. Construido. altruista. Diurno. Son todas graves terminadas en vocal. Entonces, por la regla de las graves. No llevan el tilde. Ahora, para que no se haga tan largo y pesado el video, lo que vamos a hacer es un dictado. Y ustedes. Eh, el, el, digamos que lo que, lo que. La tarea que tienen. La supermisión que tienen. es. Eh, bueno. A anotar y después ver si se dan cuenta de cuándo hay que poner tilde y cuándo no. Yo ya eh, yo ya escribí el dictado ahí atrás. Lo estoy tapando ahora, pero seguramente ustedes ya lo vieron. Eh, no importa. La cuestión es que ustedes hagan escriban el dictado. Y después vamos a ir trabajando palabra por palabra. Yo voy a trabajar también algunas palabras que son graves y agudas para reforzar lo anterior. ¿no? Entonces, ahora, si no tienen qué escribir, vayan a buscar... Paren el video y vayan a buscar algo con que escribir. ¿no? Si no... Arranco nomás. Dice así. El perímetro del círculo... El perímetro del círculo... Dejó sangría, ¿no? Déjeme una sangría, por lo menos. El perímetro del círculo se calcula multiplicando su diámetro por pi. El perímetro del círculo se calcula multiplicando su diámetro por pi. Y pi va con mayúscula. Pi es el nombre propio de un número. Voy de nuevo. El perímetro del círculo se calcula multiplicando su diámetro por pi. Punto y seguido. Eso me lo dijo una vez... Eso, me lo dijo una vez, una maestra, una maestra. Eso, me lo dijo una vez, una maestra, y nunca lo olvidé. Punto. Aparte, leo ese párrafo. El perímetro del círculo se calcula multiplicando su diámetro por pi. Punto y seguido. Eso me lo dijo una vez una maestra y nunca lo olvidé. Punto y aparte. Mayúscula, ¿verdad? Sangría. El salón estaba corroído... El salón estaba corroído por una humedad atroz. El salón estaba corroído por una humedad atroz. Corroído por una humedad atroz. Punto y seguido. Yo me sentaba bien atrás. Yo me sentaba bien atrás. Punto. O sea que dice, el salón estaba corroído por una humedad atroz. Punto y seguido. Yo me sentaba bien atrás. Punto y seguido. No entendía. La oración es eso. No entendía. Punto. Me sentía, seguido, ¿verdad? Me sentía excluido y solo. Punto. Ahora leo ese párrafo. El salón estaba corroído por una humedad atroz, punto y seguido. Yo me sentaba bien atrás, punto y seguido. No entendía, punto y seguido. Me sentía excluido y solo, punto y aparte. Signo de exclamación, apertura, ¿no? Peor me fue con los triángulos. Peor me fue con los triángulos isóceles.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 Me sentía excluido y solo. Punto y aparte. Exclamación. Peor me fue con los triángulos isósceles. Y cierran el signo. Ese es el dictado. Ahora, lo que les recomiendo que ustedes hagan es que detengan el video e intenten razonar subrayando las palabras que tienen más de una sílaba, no eh, porque los monosílabos lo vamos a ver después, que intenten razonar si, si encuentran casos de hiato y diptongo, y cuando ponen tilde y cuando no lo ponen. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora detienen el video. Bueno, ahora seguimos, entonces, y tengo acá el, el dictado, y lo que vamos a hacer es, eh, en resumidas cuentas, jugar un poquito con el dictado, ¿no?, que está ahí atrás. Eh. A ver si se ve todo. Ahí se ve todo. Entonces, tenemos el perímetro del círculo. Yo no puse ningún tilde. No hay ningún tilde puesto ahí. Colocado allí. Y ahora vamos a buscar... ¿Dónde hay que poner? El perímetro. Primera palabra subrayada. Bueno, perímetro. ¿Cuántas sílabas tiene? Perímetro. Cuatro, ¿verdad? Acentuada. Ri. metro. Fuerte, débil, débil. es Esdrújula. ¿Estamos de acuerdo? es Esdrújula. ¿Cuándo llevaban tilde las esdrújulas? Siempre, profe. Bueno. Perímetro. ¿Verdad? Bien. El perímetro de círculo. Círculo. Fuerte, débil, débil. ¿Mm? Entonces, es esdrújula. Es esdrújula. Círculo. Entonces... La regla de las esdrújulas siempre lleva TIL. Se calcula. ¿Cuántas sílabas? Tres, ¿no? Calcula. Es esdrújula, entonces. Si tiene tres sílabas, es esdrújula. Esdrújula. Lleva TIL. Lleva Se lo pongo, se lo pongo. ¡No! ¿Cómo se lo va a poner? ¿Dónde se acentúa, calcula? Calcula. Ah, no es Ni calcula, Ni calculá. Es calcula. Bueno, entonces... Calcula. Es fuerte, débil. ¿no? Entonces es una palabra grave. Y las palabras graves no llevan tilde si terminan en vocal nos. Así que la dejamos tranquila a calcula. ¿Ven? Ya, están, ya estamos ejercitando esdrújulas y graves. Bien. Multiplicando. ¿Dónde se acentúa multiplicando? Voy a ir un poco más rápido porque si no va a durar media hora el video. Multiplicando. ¿Dónde se acentúa Multiplicando. Multiplicando, fuerte, débil. ¿Cierto? Grave, terminada en vocal, sin tilde. Su diámetro, diámetro. Hmm, acá hay algo lindo. Ay, ay, ay. Vamos a subrayarla también con rojo. ¿Por qué hay algo lindo? Porque hay una I junto a una A. Entonces, acuérdense, I junto a una A, diámetro. Eh, sería una cerrada. Una abierta y una cerrada, ¿no? Día, la cerrada es la I Y la A, sí, pero ¿Y cuándo había que poner tilde? Había que ponerle tilde en la cerrada En la I, si fuera Diámetro ¿No? Eh, o daímetro Pero diámetro se acentúa en la A en, O sea, en la abierta, no en la cerrada Pero hay algo raro Porque diámetro debería llevar tilde Claro que debería llevar tilde, pero no por eso Vamos a ver por qué Diámetro. Fuerte, débil, débil. Tremenda esdrújula Entonces, como día es solo una sílaba, nada más, toda entera, y después tiene dos débiles, y esa es la fuerte, va el tilde sobre la A, porque esa es rújula. Son es palabras rújulas. Diámetro. Bien. Diámetro por pi, eso me lo dijo. Dijo, grave, ¿no? No lleva a tilde porque termina en vocal. Me lo dijo una vez. Puse ves subrayado porque ves es diferente al verbo ver, ¿no? Si ves una nube roja es que hay algo raro, ¿no? Bueno, eso es ves. Pero ves, este ves, una vez va con z, ¿no? O sea, este ves es el verbo ver y este es un sustantivo, una vez. Bueno, una vez... Una maestra, maestra. Maestra no es maestra, es maestra, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos sílabas, dos, este, eh, dos vocales juntas. Y son dos vocales abiertas juntas. Dos vocales abiertas juntas forman hiato. ¿Mm? O sea que están en sílabas distintas. Maestra. ¿Mm? Maestra está en sílabas distintas. Maestra, grave, maestra. Terminada en vocal no lleva tilde. Nunca, nunca. Fuerte débil. Perdón. Oh. Nunca. ¿tá? Fuerte débil. Entonces. Terminada en vocal. Grave terminada en vocal no lleva tilde. Nunca lo olvidé. No es nunca lo olvidé. Cuidado porque olvidé sí existe, ¿no? Pero en este caso es nunca lo olvidé. Olvidé entonces es aguda. Olvi. De. Terminada en vocal Tilde Verbos en pasado ¿m? Van con tilde El salón ¿m? Dos sílabas Se acentúa en la última Aguda Terminada en n Tilde Estaba Grave Fuerte, débil Estaba Terminada en vocal Nos lleva tilde Corroído Bueno Acá tenemos un caso lindo Porque tenemos la o con la i Entonces tenemos una abierta más una cerrada. ¿Ven? Corroído. Sí, pero la I está acentuada. Entonces sería, sería el hiato acá. ¿Ven? Acento en la cerrada. Abierta. Más una acentuada. Una abierta más una cerrada. Acentuada. Y es la I justamente. Hay que ponerle tilde. Corroído. Acuérdense de que solo con la U es que no, no pasa eso. Como huir o constituir. Ahí no. Pero acá sí. ¿Tá? Entonces, corroído lleva tilde. Por una humedad. Bueno, humedad, ¿dónde se acentúa? Y, profe, humedad. Aguda, sí. fuerte Dad. Terminada en D, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, no lleva tilde. Bueno, humedad, atroz. Bueno, y atroz lo subrayé con dos rayitas. con dos, Le hice un doble subrayado a esa desgraciada. Porque es una palabra aguda... Igual que Beatriz, feliz, capaz, y termina en Z, como todas ellas. Y esas no llevan tilde. ¿Por qué? Porque eh, cuando una palabra termina en una consonante que no es, no es N ni S, se asume que es aguda. Si no hay tilde, se asume que es aguda y ya está. ¿No? Ahora, si es. si termina en n o s y querés que sea aguda, tenés que ponerle el tilde. ¿Sí? Ahora, si no se lo pones, va a ser una aguda con Z. Es, esa es la explicación de por qué, cuando me dicen, profe, pero Rodríguez no lleva tilde. Mi Rodríguez no lleva a tilde. Mi Suárez no lleva. No, mi Alves no. Alves no lleva a tilde. Y, y Pérez no, no lleva a tilde y todo eso. Que yo les explico que tiene que llevarlo por las reglas de nuestro idioma. Pero de cualquier modo me insisten en con que en la, en la cédula no aparece, pero en la cédula no aparece ningún apellido. O que el padre y la madre no lo ponen con Z, pero ellos también pueden cometer faltas de ortografía. Entonces, esa es la explicación. Si es aguda y termina en Z, ¿tá? no lleva tilde. Entonces, si vos escribís Rodríguez sin tilde, es Rodríguez, Pérez, González... Tenés que sacarle el carácter de aguda con el tilde y la transformación de la palabra grave. Rodríguez, Pérez, González. Bien, yo me sentaba. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la sílaba tónica en sentaba? Sentaba. Fuerte acá. Entonces grave terminada en vocal va sin tilde. Bien atrás. Atrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la fuerte? Atrás. No. Acá. Termina en S. Es aguda y termina en S. Entonces, aguda terminada en N. S, vocal, llevan tilde. Ya eso ya no se tienen que confundir más. Tienen un video por ahí atrás. Bien. No entendía. Bueno, esta está señalada en rojo. Porque ahí, acá tienen. Entendía. ¿Mm? Tienen el hiato. O sea, la separación acá. Entendía. Porque tienen la, una cerrada junto con una abierta. Y la cerrada está acentuada. Entonces, como sandía, como ma maría, como todavía, como entendía, como todas esas, va el tilde. ¿Mm? Me sentía, otro, otra vez, para que sea, no sea sentía, es sentía, excluido. Bueno, y cuidado con esa, porque acá está la trampa, que tenés dos cerradas. ¿Mm? Y dos cerradas, acuérdense, como decía acá, dos cerradas son diptongo. O sea que esto es excluido. Así se separan sílabas. No se separa excluido. Es excluido. Y no lleva tilde. ¿Ven? Esa, esa es una trampa que ustedes tienen que siempre tener en cuenta. Solo cuando es... Solo lo voy a subrayar para explicárselo. Solo cuando es eh, el adjetivo que estás estoy solo. ¿no? Ahí no lleva tilde. Pero sí... Es equivalente al adverbio solamente, lleva tilde. Si es solamente, va con tilde. Perdón. Ahí va con tilde. Ahora, en las últimas versiones de, de la ortografía, aunque se acepta eso, eh, ya se está aceptando escribir siempre sin tilde solo, ¿no? Para no generar problemas. Así que, si dudan, pónganlo sin tilde. Igual no va a hacer falta ortografía. Eh, solo. Peor. Lleva tilde peor. Bueno, vamos a pensar. Tenemos una, una letra, una vocal abierta, junto con una vocal abierta. Dos vocales abiertas generan eh, el hiato. ¿No? Yo les había hecho. Dos vocales abiertas. Entonces, es peor. ¿Mm? Es una palabra aguda, porque tenés dos sílabas y... Se acentúa en la, en la última sílaba. Bueno, y termina en una R, así que nos lleva tilde, no lleva tilde. Si tenés una palabra aguda, por, más, por, por peor que se vea, valga la redundancia, es así. Peor, dos sílabas, porque eh, tenés el hiato entre la E y la O. ¿m? Se separan en sílabas. Palabra aguda, peor. Termina en R, no lleva a tilde. Esa es la explicación. Fue es un monosílabo. Fue, fui, dio... Ninguno de ellos se lleva tilde. En eh, el próximo video, trabajamos con monosílabos. Con los triángulos. Bueno, y acá... Esto es para terminar el video. Ya, ya lo usé, Ya ven puse jajaja. Ja, ja. ¿Usted cómo separó triángulo? Quiero que usted sea sincero conmigo. Sea sincero conmigo. Sepáremelo en sílabas. Vamos. Triángulo. No. ¿Vio que iba a aprender algo diferente? ¿Vio? ¡Triángulo! Señoras y señores, triángulo. Se separa triángulo. Mm, triángulos en este caso. Triángulos. Tres sílabas, no cuatro. ¡Ah! ¿Y por qué, profe? ¿Por qué hizo una cosa tan horrible? ¿No? Y además que lleva tilde. Sí, sí, lleva tilde. Pero vamos a ver. La I con la A. Eh, si no está acentuada la I... No, no lleva tilde en ningún lado. Y forma el diptongo. ¿Por qué? Porque se está uniendo. Una sílaba abierta y una cerrada. Entonces, trián es una sola sílaba. Pero estoy de acuerdo con, con ustedes, los que me dijeron que lleva tilde porque lo lleva. Pero no por eso. Lo lleva porque se unieron. Estos amigos se unieron y formaron una sola sílaba acá. Que es la fuerte. ¿no? Y luego tenés dos débiles. Entonces, si tenés fuerte, débil débil, que tenés una esdrújula grande como una casa. Entonces, ángulos es una esdrújula y an es una sola sílaba. Pero, en este caso tenés triáng, que es solo una sílaba por la ley del diptongo. Entonces, usted seguramente dijo triángulo, porque an es una sola sílaba en ángulo. Entonces. Le parece natural al oído y es natural el oído cortarlo. Pero ¿sabe que no? No. Entonces les puse ja, ja, ja. Porque casi seguro que cayeron ahí. Y luego isóceles. Isóceles que va con SC. c. Bueno, isóceles. Isóceles. ¿Cómo lo separarían en sílabas? Cuidado. Is, os. Is, os Isos. Muy bien. Isos Isóceles. Mm. Ya triángulo y Isóceles nos dio problemas Bueno entonces ¿cuál es la fuerte ahí? Isóceles. Fuerte acá, dos débiles y se termina. Tilden la fuerte porque es. es drogújula. Bueno. ¿Vieron que iban a aprender algo? Triángulos, sea sincero, sea sincera. Lo había separado bien en sílabas. Isóceles. ¿Le costó un poquito? Bueno, la idea es que todos aprendamos y como les dije al principio del video, mi, mi objetivo es plantearme el conocimiento como una sola cosa eh, eh, que no, no admite ni vergüenza ni ningún tipo de, de temor de ir sobre lo, lo, más, lo que consideramos más básico o, o lo que sea, en este caso división de, de sílaba. Yo soy un profesor de literatura, pero puedo trabajar con idioma español perfectamente, con la ortografía. Entonces, eh, la idea es ponernos en mente que el conocimiento es solo una cosa, que los niveles no importan, no importa cuánto tengamos que ir a, eh, a lo que sea en primaria o lo que sea, es solo conocimiento, quitarnos ese, ese, esas estructuras de la cabeza que, que son obstáculos para aprender, porque si no lo sabemos, ta, tenemos que aprenderlo. Y también quitarnos este, el tema de las, de las disciplinas, de las asignaturas. Yo en otro video les decía que la realidad no está separada en, en, en, en materias. La, la realidad es solo una cosa. Bueno, ustedes eh, pueden aprender idioma español, pueden aprender matemática, historia, filosofía conmigo. Como, cualquier, como con cualquier otro profesor, ¿no? Entonces, hoy hemos trabajado con yato y diptongo. Y esto ya lo voy a considerar como algo trabajado. Eh, así que no voy a volver más sobre yato y diptongo, espero que hayan entendido, en la descripción está mi correo electrónico por si quieren preguntarme algo, y nos vemos en la próxima, que pasen bien.